Soy Fernando Guido, el de la foto, y en este video quiero enseñarte los tipos de cuerpos. Las personas que quieran tener un cuerpo muy bien tonificado deben conocer su tipo de cuerpo para que sea más fácil construir su dieta y entrenamiento que se adapte a su tipo de cuerpo. El cuerpo humano tiene tres categorías de tipos conocidos, ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Las personas que son flacas y tienen una articulación pequeña con músculos magros caen en la categoría ectomorfo. Con este tipo de cuerpo es difícil obtener músculos y subir de peso. El elemento principal en la construcción de músculos es aprender a equilibrar una dieta, pero las personas del tipo de cuerpo ectomorfo tendrán que trabajar un poco más duro para alcanzar su masa corporal deseada. Sin embargo, no tienes de qué preocuparte, ya que hay algunas cosas que puedes hacer. El primer paso es empezar a comer los alimentos ideales. Los alimentos que contienen una gran cantidad de proteínas e hidratos de carbono. Estos deben ser parte de tu nueva dieta. Las proteínas construyen los músculos y los carbohidratos dan el poder a tus entrenamientos de ejercicios. Otra cosa a tener en cuenta es restringir el tiempo para realizar las rutinas de ejercicios. Una hora es el tiempo adecuado para no evitar el sobreentrenamiento de los músculos y garantizar la construcción corporal deseada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 Si eres flaco y estás harto de no ganar ni siquiera un miserable kilo de músculo, a pesar de dedicar horas de esfuerzo en el gimnasio, o si has probado devorar alimentos tras alimentos pero sientes que estás a años luz de ganar peso, haz clic en el enlace debajo de este video. Estás a punto de descubrir las razones por las que no logras construir músculos y aumentar de peso, especialmente si no estás dotado genéticamente. No olvides darle un like y comparte el video si consideras que es de gran ayuda. Y recuerda, comentar no cuesta nada, incluso si tienes alguna pregunta, colócala allí y te aseguro que la responderé lo antes posible. Por tu éxito a construir tu cuerpo deseado, se despide tu amigo Fernando Guido. Nos vemos en un próximo video.